En nuestra primera noticia tenemos que recientemente se estrenó el primer tráiler oficial de lo que será la película de Ladybug and Cat Noir Awakening. La misma lleva en producción desde el año 2018 y como se puede apreciar en el tráiler se presentará una historia un tanto diferente a lo visto en la serie animada en cuanto a cómo Marinette y Adrienne llegan a asumir los roles de Ladybug y Cat Noir e incluso cómo asume el rol de villano Hug Mod. La película además contará con una animación renovada, que presentará con mejor detalle algunos elementos de la ambientación, expresiones y algunos rasgos de los personajes. La película se estrenará en los cines franceses el 5 de julio de 2023, y por el momento no se estima un estreno en cines para Latinoamérica, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Entre otras noticias, mediante una entrevista con Variety, el presidente de Cartoon Network y Adult Swing habló sobre el destino de las dos cadenas en la nueva y apretada era de Warner Bros. Discovery. Entre las declaraciones del presidente de Cartoon Network y Adult Swing tenemos que comentan lo siguiente. No queremos cancelar series, simplemente tenemos que asignar el dinero que tenemos de la manera que creemos que va a tener el mayor impacto y agradar al mayor número de personas. Uno quiere mantener esas relaciones creativas con la gente y ver qué más se puede hacer. Según Wellen, el plan de crear un ambicioso negocio infantil y familiar tuvo que ser aparcado en el nuevo conglomerado. Ese plan incluía un componente de Life Actions, que era más amplio de lo que Cartoon Network tenía por objetivo. Ok, qué bueno que no habrá más Life Actions. La idea es que Cartoon Network y Adult Swim sean la principal fuente de animación de Max, y nos estamos preparando para compartir con ellos todo el material que tenemos en desarrollo. En consecuencia, el nuevo plan supone una especie de vuelta a los estatutos originales de Cartoon Network. Creo que nuestra misión ahora es volver a hacer la mejor animación en Cartoon y Adult Swim, y atender a la audiencia que sigue ahí, empezando por la lineal, que es la adulta. Wellen afirma que Cartoon Network siempre ha traído una gran cantidad de audiencia entre 18 y 49 años, razón por la cual la cadena introdujo el bloque Adult Swim, y señala ahora de Aventura como marca de referencia para la cadena en el futuro. Nuestra edad media es de 29 años durante el día. Así que el camino a seguir es apoyarse en eso y hacer las cosas realmente buenas que atraigan a los adultos jóvenes y que los niños también puedan ver. El presidente además remarcó que Cartoon Network Studios y Warner Bros. Animation seguirán existiendo como sellos individuales y continuarán bajo la supervisión del presidente Sound Register. Y hablando de Warner Bros Discovery, según la CNBC, la compañía podría ya haber decidido cuál será el nombre de la plataforma que surgirá de la fusión de HBO Max y Discovery Plus. Según la fuente, Max es el nombre elegido. Sin embargo, las cosas aún pueden cambiar, ya que los altos ejecutivos de la empresa siguen debatiendo sobre esta cuestión. De todos modos, los abogados de Warner ya están trabajando en el nombre y observando si es posible utilizarlo. También están evaluando otros títulos mencionados. La nueva plataforma tendrá algunas similitudes con Disney+, Plus, como la separación por bloques de las marcas de propiedad de Warner, como lo son HBO, Discovery, DC Comics, Cartoon Network y Warner Bros., el lanzamiento de Max está previsto para la primavera de 2023. Continuando con las noticias, un nuevo año está a punto de comenzar y parece que llegarán nuevas series a Cartoon Network Latinoamérica. Y es que en enero de 2023 parte con dos reintegros a su programación, Campamento de Verano y Las Heroicas Aventuras del Valiente Príncipe Invadó. Campamento de verano regresará a las pantallas de Latinoamérica en su primera temporada a partir del 3 de enero. Esto a la espera de su final y sexta temporada. Por otra parte, la programación de enero figura también con el estreno de las heroicas aventuras del valiente príncipe Inbadoy. Una serie que empezó con unos cortos animados creados por los daneses Christian Bobin Andersen y Eva Lee Warren quienes anteriormente trabajaron en la producción del increíble Mundo de Gumball. La serie gira en torno al joven príncipe de un bosque que un día será el sucesor de su padre y gobernará como rey. Las heroicas aventuras del valiente príncipe invadó se estrenarán en las pantallas de Latinoamérica el viernes 20 de enero. Y hablando de películas, Nintendo e Illumination nos traen un segundo tráiler de la película de Super Mario en el que ya aparecen Donkey Kong, Pinch, Yoshi, referencias a Mario Kart, el traje de Tanuki, la flor de fuego, entre otros. La cinta, que promete ser todo un gran acontecimiento de este próximo año, se estrenará el día 7 de abril de 2023. Entre otras noticias, recientemente se dio a conocer que Owen Dennis, creador de Infinity Train, Firmó un contrato con CBS por dos años para crear más producciones animadas. El mismo nos comenta que el trato solo cubre la televisión animada, por lo que sigue siendo libre de hacer películas animadas y películas de acción en vivo o TV separadas de CBS. Lo que es un alivio porque si de milagro tuviera la oportunidad de continuar Infinity Train, lo haría sin problemas. Algunos de sus venideros proyectos se definen como una serie de antología animada que será desarrollada junto a Alex Orab, uno de los escritores de Infinity Train, otro sería un programa animado posapocalíptico para adultos estilo Tangur, Mad Max y Waterworld, y otro proyecto sería una extraña comedia surrealista en el espacio. Luego de todo lo que pasó, esperemos que ahora pueda estar en un ambiente de trabajo que no sea abusivo como el que le dio Warner Bros. Discovery. Continuando con las noticias, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara cumplió su segunda y su última fecha. Uno de sus invitados destacados se trataba de Alan Ituriel, CEO de AI Animation Studios y creador de la serie animada Villanos. La aparición del autor constó de una charla de aproximadamente una hora en la que revelaron novedades tanto de la serie como de ahí Animation Studios. De entrada, para asegurar la tranquilidad de los fans, el creador del show confirmó que a pesar de los momentos de reestructuración que se están viviendo en Warner Bros. Discovery y los retrasos que significó para su producción, Villanos continúa en esta nueva etapa de Warner. Por si esto fuera poco, Alan Ituriel afirmó que la compañía ha demostrado gran interés en villanos, por lo que se planea traer más episodios de la serie. Si bien no pudo decir un número en concreto, el showrunner expresó que se trata de una muy buena cantidad de episodios. Además, agregó que el sexto y hasta ahora último capítulo de la serie es tan solo una introducción al show en cuestión, y que en los siguientes se nos contará la historia tal y como es. Por último, Ituriel confesó que aunque lo desee, todavía no puede anunciar cuándo será el estreno del resto de la primera temporada. Pero no se preocupen, que ante cualquier novedad les estaré informando. Entre otras noticias, tenemos que el pasado 30 de noviembre, las redes oficiales de Hasbin Hotel revelaron el nuevo diseño que tendrá ni más ni menos que el rey del infierno, Lucifer Morningstar, anuncio realizado junto a un espectacular arte del personaje. Sin dudas, el hype no deja de crecer ante la inevitable llegada de esta gran serie. Como ya sabemos que será para el verano de este próximo año 2023. Cuéntame en los comentarios qué te parece este diseño y cuál te gustaría que fuera el próximo en revelarse. En mi caso me gustaría ver el de Lilith. Continuando con las noticias les traigo un increíble. Y es que al fin tenemos la fecha exacta de lo que será el segundo especial de The Old House, que llevará por nombre For the Future. Luego de los acontecimientos que vimos en Thanks to Them, Luz y sus amigos logran cruzar el portal al reino de los demonios. ¿Qué crees que ocurre en este episodio? ¿Podrán detener a Velos y al coleccionista? ¿Estarán a salvo King, Eda y los demás? Lo averiguaremos el día 21 de enero de 2023 a las 9pm en Disney Channel. Entre otras noticias, tenemos que recientemente se estrenó un nuevo tráiler promocional de la próxima película Spider-Man Across the Spider-Verse, la secuela del éxito animado protagonizado por Miles Morales que pretende romper nuevamente con los moldes establecidos en la industria, y sobre todo seguir poniendo a la industria de la animación en lo más alto. El tráiler es simplemente espectacular y desde el primer segundo nos deja claro que esta película nos volverá a volar la cabeza con sus referencias. Hemos podido ver una infinidad de hombres araña volando por todo el multiverso. Personalmente me encanta que aparezca Spider-Man Sin Límites. El largometraje animado llegará a todos los cines del mundo el próximo 2 de junio de 2023. Para finalizar, les traigo una gran noticia de último momento, y es la confirmación de que Gumball regresa. La noticia se dio a conocer hace pocos días a través de la red social LinkedIn de Emma Fernando, quien será la productora de la próxima séptima temporada del increíble mundo de Gumball. Esto junto a Hannah Barbera Studios Europe, donde comenzarán la producción de la serie a partir del próximo año. Sin embargo, esto más que respuestas nos deja bastantes dudas. Por ejemplo, ¿qué futuro tendrá la esperada película de Gombal anteriormente anunciada? Y de la cual solo tenemos la sinopsis. Se suponía que esta película sería una introducción para una nueva serie, pero al parecer los planes han sido cambiados. Por el momento no hay más información al respecto, pero sin duda esta es una gran noticia para celebrar.